El poder de la disciplina Para salir adelante no se necesitan trucos ni fórmulas mágicas, salir adelante solo requiere sentido común, tener metas, decisión y disciplina, si la disciplina es la clave del éxito, porque el que quiere salir adelante hace lo que haga falta hacer, si tiene que madrugar, madruga, si tiene que trabajar un feriado, trabaja un feriado. Para el que quiere salir adelante no hay horarios, no hay cansancio, solo hay prioridades. Si tu prioridad es irte a una fiesta, te vas a una fiesta, pero si tu prioridad es trabajar, te quedas trabajando, eso es disciplina. Empieza por gastar menos de lo que ganas. Un multimillonario dijo, cada vez que quieras comprar algo pregúntate, ¿qué pasa si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compres porque en realidad no lo necesitas, el ahorro es la base de la riqueza, es cierto que nadie se hace rico ahorrando y que el dinero pierde valor con la inflación, pero aún así el ahorro es el mejor método para hacer capital y empezar a invertir, porque si ganas 10 y te comes los 10 siempre vas a ser pobre, siempre vas a vivir para el día a día, en cambio si ganas 10 y vives con 7, el excedente lo puedes invertir. Otro gran paso para salir adelante es pagar las deudas. Paga todo lo que debes. Deja de vivir para pagar intereses. Deja de vivir para la tarjeta de crédito. Deja de vivir para los bancos. El pobre se endeuda para tener sus cositas y se justifica con expresiones del tipo. El que nada debe, nada tiene. Grábatelo. Las deudas no son buenas, las deudas te quitan la paz, las deudas te dan dolores de cabeza. La Biblia dice, el deudor se somete al prestamista, paga rápido y no te vuelvas a endeudar por cualquier cosa. Por ejemplo, la mente pobre se endeuda para adquirir artefactos, carros, viajes, endeudarse por placer, endeudarse por cosas que puedan esperar, eso te mantiene pobre. Es cierto que no todas las deudas son malas, porque el rico se endeuda para invertir, se apalanca. Va al banco, saca un préstamo, invierte, gana más y con esas mismas ganancias paga la deuda. Eso es diferente a endeudarse para comprar un televisor o un celular. El rico tiene deudas que enriquecen, el pobre tiene deudas que empobrecen. Esa es la diferencia. Otra cosa que tienes que hacer para salir adelante, es empezar a capacitarte, los políticos o tus jefes no te van a resolver la vida, tu vida la tienes que resolver tú mismo, y mientras más preparado estés, mejor te dirá. En lugar de comprar cerveza, coge un libro, escucha un audiolibro, el rico es rico porque invierte en su mente, invierte en su entrenamiento, en cambio el pobre es pobre porque invierte en su entretenimiento.